Por cierto, comisario, Cuarto Poder vuelve a preguntar hoy eh, por los CIE. Eh, hace unos días se preguntaba también acerca de la situación de ellos. Aunque se ha puesto en marcha la puesta en libertad de internos en los CIE, todavía quedan algunos internos en el centro de Algeciras. Eh, ¿Se tiene previsto liberar a todos los internos? ¿Nos puede dar algún dato? Sí, eh, indudablemente ya el ministro del Interior indicó que durante esta semana se cerrarían prácticamente todos los CIE. Así ha sido. Solamente nos quedan dos, dos personas que no hemos podido todavía colocar... En un, en un local o en un lugar adecuado y estos están, eh, están ubicados en el CIE de Algeciras. Es decir, de la capacidad total de más de 700 plazas que tenemos en España, solamente nos quedan estas dos personas que esperamos en los próximos días poder eh, trasladarles a otros lugares.